Bienvenidos a la asignatura Introducción a la ciencia de datos Es un curso de especialidad del programa de licenciatura en ciencia de datos Que se ubica en el primer semestre académico Es de carácter obligatorio y de naturaleza teórico práctica El curso comprende un campo multidisciplinario que mezcla conocimientos Para el entendimiento de grandes volúmenes de datos y de distintas estructuras los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes. Ciencia de datos. Datos. Captura y almacenamiento de datos. Preparación de datos. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de analizar los datos según los campos empresariales de servicio, gobierno, educación, salud y o tecnología para brindar soluciones a medida.